Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Dios que en Cristo nos enseña a pedir, a buscar a llamar a Dios esté siempre con ustedes del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá ¿quién de ustedes cuando su hijo le pide pan, le da una piedra O si le pide un pez, le da una serpiente Si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo Dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes Háganlo por ellos En esto consiste la ley y los profetas Ciertamente, si hasta los seres humanos que somos pecadores y frágiles, sabemos cuidar de los que queremos. Hoy, en el amor, sin duda, ejemplificado por Jesús de un padre hacia su hijo. Pues si aún nosotros, que siendo humanos, cometemos errores y hacemos el bien posible a los que amamos, ¿cuánto más, dice Jesús, no hará infinitamente más el Padre del Cielo a cada uno de nosotros que se lo pedimos, a cada uno de nosotros, que lo estamos buscando especialmente en esta cuaresma, a cada uno de nosotros que con insistencia lo invocamos y lo llamamos, a ese Dios que está atento a nosotros, porque es un Padre providente y generoso, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo,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 no permitas que me separe de ti. Que le bendiga y les anime a vivir este tiempo de cuaresma el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.